Ta, ta, ta, ta, ta. Es un buen día para estar vivo. ¡Pum! ¡Ajá! ¡Está muerto! ¡Oh, Dios mío, estoy muerto! <ríe> ¡Oh, mierda! ¡Oh, dimos está muerto! Así es, estoy muerto. ¿Por qué dimos está muerto? No tengo una menor jodida idea. Yo digo que fue. ¡Shh! ¡Está muerto! ¡Ok! Ahora, pajeros, es hora de ver monas en cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué dimos está muerto? Dimos está muerto? Correcto. Eh. Ok chicos, ¿quién fue? Nosotros no fuimos. Encontrar total que lo hizo? Lo mataré. Y lo encarcelaré. Y nadie lo vamos a volver a ver jamás. Wow, Eso fue intenso. Atención, soldados. ¿Qué pasó aquí? Deimos está muerto. ¿Quién lo hizo? No sabemos. Ah, como sea. Oh, qué es esto! ¡Una pistoleta! Ok, vamos ahora a encontrar al que mató a Demos. Deimos está muerto. Sí. ¿Se aburrió? Ah. Ah. Ah. Me va a se mueva, se mueva, se mueva, se. Aleluya. Oh, Me profesional. Dios está muerto. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Mm, ahora que lo pienso, Dios está muerto, así que no podemos hacer nada. Ay, ¡Oh, Dios. ¿Qué haremos ahora? O bueno, sea. Ahora ¿qué haremos... Soy payaso cochirumare. ¡Uh, mira eso! El puta Dios está muerto. ¿Qué opinan de eso? Ah, sí, tricky. ¿Qué? Ve a casa. ¿No ¿Oh, en serio? ¿No me pueden hacer esto, hijo su su nomigada puta madre? ¡Ah! Ok, volvemos al punto. Digo que hemos está muerto. hemos está muerto. Scott, voy curarte. ¡Pum! ¿En serio? ¿Cómo fue que me mató? Así oh, es. Fui yo. ¡Ah! sí. Lo mató algo. Sí. Pim. Ah. Hopiru. Es un. No, una broma. <risa> en verdad, fue él. Pero, ¿cómo lo supiste? No lo supe. Solo era otra broma. <risa> Chale, ya me morí. <risa> sí, lo hice yo. Eres un monstruo. ¿Por qué? Porque está bien, pinche gordo. Eres un maricón. Tus cocciones dan asco. Tu cara da asco, maricón. Ah, como se las un familiar, pues Supongo que sí. ¿Por qué no estás a, hacer a la puta boca? Yo te maté. No, tú estás muerto. ¡Pum! <risa> estás muerto. No es la gran cosa. Ok, esto fue muy idiota. Voy a ensuciarme. Mire mi nuevo truco, puta! Estoy vivo. Genial. Esto salió como lo pensaba.